hola muy buenas bienvenidos a lecciones de mates en el vídeo de hoy vamos a trabajar un problema de geometría resuelto con una ecuación de segundo grado este ejemplo está sacado del libro de sm de tercero de eso así que entre segundo y tercero está el nivel de este ejercicio mi nombre es alfredo y vamos allá Un rectángulo verifica que su lado más pequeño es 10 centímetros menor que su lado mayor. Se sabe que el área es de 375 centímetros cuadrados. Calcula las dimensiones y el perímetro de este rectángulo. Venga, pues vamos a escribir los datos en forma de un dibujo. Pintamos aquí un rectángulo. El área que es el dato lo tenemos aquí, 375. Dice que el lado más pequeño es 10 centímetros menor. Por eso pongo ahí x menos 10, ya que el lado mayor es el que no conocemos y le ponemos x. También podríamos haber hecho otra cosa y es ponerle al menor x y al mayor x más 10. Para plantear la ecuación usamos la fórmula del área que dice que el área de un rectángulo es su base por su altura, donde la h es la altura y... La x será la base. Así que traduciendo lo que tenemos, el área me la han dado, es 375. La base, hemos dicho que es x. Y la altura, el x menos 10. Y ya tenemos planteado el problema. Ahora solo hay que resolver esta ecuación de aquí. Bueno, vamos a quitar los paréntesis del miembro de la derecha... Con la distributiva, x por x, x cuadrado y x por menos 10, menos 10. Y como dicen las ecuaciones de segundo grado, hay que intentar dejar todos los términos en el mismo lado. Entonces, si restamos 375 en los dos lados de la ecuación con la regla de la suma, me queda 0 igual a x cuadrado menos 10 x menos 375 que he escrito lo normal y ahora podemos utilizar la ecuación la fórmula de la ecuación de segundo grado y entonces hay que recordar que el coeficiente a es este el b es el que va con la x y el c es el menos 375 y ahora entonces sustituimos aquí debajo de la fórmula azul, y empezamos. Menos b, el opuesto de b. Como b es menos 10, ponemos más 10, que es su opuesto. Ahora, dentro de la raíz, en el radicando, pone b al cuadrado. Menos 10 por menos 10, 100. Menos 4 veces lo que valga la a, que era un 1, por lo que valga la c, que era menos 375. Alargamos la raíz, que se me había quedado corta, y debajo el doble de la a. Y ahora calculamos el valor numérico de lo que hay a la derecha, porque solo tengo números. 10 más menos 100... Vamos a ver el signo, sí. no es menos 4 por 1 y por menos, menos por más, por menos, más. Y me queda 1 por 4, 4, 375 por 4, 1500 partido por 2, donde la x entonces es 10 más menos la raíz de 1600 entre 2, donde la x es 10 más menos 40 partido por 2. Y aquí se bifurca la ecuación con la solución positiva, de la raíz y la negativa y entonces me queda la primera solución 10 más 40 entre 2 y la segunda que será 10 menos 40 partido por 2 así que aquí me queda que la x1 es 40 y 10 50 entre 2 25 y aquí tenemos que la segunda solución será 10 menos 30 menos 40 es menos 30 entre 2 menos 15 lo que pasa es que esta de aquí la negativa se anula porque no puede haber longitudes negativas y nos quedamos con esta de aquí arriba, 25. Venga, vamos a poner la solución. Si habíamos quedado en el dibujo anteriormente que la X era la base, entonces podemos decir que la X vale 25 centímetros. Y la altura, que era X menos 10, será 25 menos 10 igual a 15 centímetros. Y entonces si me piden el perímetro y el área, pues el perímetro será 2 la base... Más 2 por la altura, que eso es 50 más 30 igual a 80 centímetros. Y si te piden la, el área, que la base por altura, la base es 25 por la altura, que es 15. En total nos sale 375 centímetros cuadrados, que coincide, como era de prever, con el dato que me daban. Así que aquí tenemos ya el perímetro que me lo pedían, la altura y la base. Bueno, espero que os haya servido este problema como ejemplo de cómo resolver problemas de geometría con ecuaciones de segundo grado. Y si te ha gustado, pues dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal para recibir novedades sobre otros vídeos que vayamos subiendo. Si tienes cualquier duda, escríbenos abajo en los comentarios, te intentaremos echar una mano. Y también puedes visitar el blog que tenemos de lecciones de mates, no hay un montón también de ejercicios resueltos para que puedas practicar. Mucho ánimo con tu estudio, nos vemos en la próxima clase.